Un film. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Eh, soy Bernard, y de momento vivo en Francia, pero mi casa está en España, en Andalucía. Vale. Y bueno, me interesaría llevar la moneda libre por ahí, pero todavía no existe nada en mi zona ahí. ¿eh? Bueno, a mí también me interesaría desarrollarla por la zona de Sevilla, y por Sevilla? la zona de Madrid y de Barcelona uh -huh. también. Estamos estamos un, unos pequeños grupos interesados, o sea que estamos en la misma idea. Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con la moneda libre? Pues empecé conociendo una persona que lo llevaba y una persona que, bueno, se llama, eh, se conoce como de Dujua. Eh, es una persona que, que has se interesa a lo de las monedas y ha participado el principio de la creación de la moneda libre y, y tiene, está en el bloque cero de, de los 50 y pico fundadores. Entonces la conocí y me explicó el rollo y luego me fue a, la, a los encuentros de moneda libre 10 de Montpellier donde recibí mis, eh, mis certificaciones, y ahí empecé a crear mis dividendos universales. Estoy muy contento. ¿Y que, eh, eh, qué futuro le ves a la moneda? ¿Cuál sería tu ideal? De ¿Cómo puede crecer la moneda libre? ¿A qué puede servir? Pues me parece que de momento um, eh, es una cosa teóricamente muy interesante y se ve que no se ven los inconvenientes eh, a primera vista. ¿no? Y se ve una cosa que hay que desarrollar eh, en paralelo en todo lo que existe ahora, eh, la moneda deuda y esas cosas, aunque, de momento, lo que no va bien es que hay pocas cosas que se pueden intercambiar eh, en moneda libre mm. eh, porque ah. hay poca gente que lo conocen, que lo practican, que lo utilizan y, eh, y hay otras razones, pero para responder más a tu pregunta, Uh, creo que hay que, um, uh, hay que um, uh, agrandar, hay que desarrollar la comunidad de la moneda libre de, lo, de la gente que está certificada y que, la, y que crea el dividendo universal para cuando uh, el momento viene que, es, que estemos uh, listos para usarlo de forma de forma a que que no habrá otra opción, ¿no? que, mm. que mm. será una cuestión de vida o de muerte, ¿no?, de, de usar este, esta cosa. Por mm. eso tiene que estar eh, operativa mm. en el momento que veo en el futuro no muy lejano <risa> eh, eh, que se, se está asomando. Mm. Muy bien. Y algo, unas palabras para los futuros el moneda Libre de España. Bueno, a ver cómo se puede hacer. Eh, es que veo dos opciones, yo bueno, de, de mi punto de vista. Eh, o bien hay que de España hay que hacer intercambios de físicos, de personas, mm -hmm. eh, como como se ha creado en Francia. Es una, una creación francesa, ¿no? O sea, bueno ha sido así y Así que gente de Francia vaya a España para conocer gente interesada en España y gente de España que vaya a Francia, intercambios ¿no? internacionales para que la gente se conozca y que eh, hay mm, así relaciones suficientes como para certificar personas en España suficientes para que luego en, en los españoles mismos se puedan certificar entre ellos y, y empezar desarrollando. Es una opción. La otra opción es de empezar una moneda libre española. Eh, a, uh -huh. partir, a hacer un bloque cero, uh -huh. como se hizo en, en Francia hace uh -huh. dos uh -huh. años, por ahí. ¿no? Uh -huh. y, pero, para eso hace falta técnicos muy buenos y desarrolladores que, que sepan de qué va la cosa y hace falta un número bastante importante de por lo menos unos 50 para, para empezar desde cero. No sé qué opción se, se dará al final, pues veremos a ver lo que pasa, pero creo que es, es inminente, que esto va a pasar ya, que va a empezar en España. Muy bien, pues nada, muchas gracias.